la manzanilla que es una de las mejores hierbas para calmar el picor, la cual además de humectar ayuda a reparar y a desinflamar la piel bajando así la reducción de los picores en la misma. Para hacer uso de ella basta con que te prepares una infusión con té de manzanilla, hierve una taza de agua, agrega una cucharada de flor de manzanilla. Deja hervir unos minutos más y apaga. Separa un poco de té en otra taza y moja una gasa limpia en esta infusión. Ponla encima de la piel con picor y verás cómo de inmediato se va la comezón. Bebe el resto de la infusión. El limón es muy efectivo para calmar el picor también. En tibia medio vaso de agua, exprime medio limón en esta agua Moja una gasa y colócala en la zona afectada, deja allí unos segundos y retira luego. No enjuagues, permite que el agua medicinal del limón se quede allí. Pon un poco de avena en medio vaso de agua tibia y lava con esta agua la zona con picor. La avena calmará la comezón y ayudará a desinflamar la piel. Usa Crema o gel de aloe vera sobre la parte afectada, lavando antes con manzanilla y secando muy bien antes de aplicar la crema. El aloe es un remedio excelente en casos de piel seca, muy útil después de exfoliar la piel. Prepara una infusión con tomillo, albahaca y menta y lava la zona afectada secando sin enjuagar. Un remedio súper efectivo en caso de varicela o sarampión es el polvo de haba. Prepara una pasta con polvo de haba y aplícala encima de la erupción en la piel. Deja que la pasta seque y luego enjuaga con manzanilla. Si la comezón no para, nada mejor que la cataplasma de arcilla verde, la cual cauteriza y ayuda a reparar la piel quitando la comezón e incluso la posible inflamación casi al instante para esto compra arcilla verde y remoja un poco de agua pura de forma que quede una pasta no muy líquida aplica en la zona donde tengas comezón juntando suavemente deja allí hasta que seque y verás qué alivio sientes una vez que seque Retira desmogando con un poco de manzanilla o date un baño después. Después del baño, aplica una crema de sábila en la zona. Machaca una cebolla fresca en un recipiente y agrega unas gotas de limón. Aplica en la zona con comezón el líquido que resulte de esta mezcla y déjalo allí unos minutos. Retira lavando la zona con manzanilla o date un baño luego. Otros productos naturales que te ayudarán a calmar la comezón desde el interior son los jugos cítricos en ayunas, el jugo de limón en ayunas, disuelto en medio vaso de agua tibia, el té verde bien caliente en ayunas con el jugo de un limón disuelto, el jugo de zanahoria con apio en las tardes o a mediodía, consumir ajo y cebolla frescos ya que estos tienen muchos nutrientes especiales y antibióticos potentes que ayudarán a sanar tu piel desde adentro. En caso de hongos aplica plata coloidal en la zona afectada, pero evita dejar el algodón húmedo en esta zona por más de dos minutos si no podría causar un efecto contrario. Mantén la zona bien seca y limpia. Si la picazón es en un pliegue de la piel, como las axilas, las entrepiernas o las nalgas, seca bien la zona con ventilador para evitar que la humedad dispare la comezón. En caso de dermatitis, debe basar tu dieta en alimentos crudos y evitar los refinados y la comida chatarra. Lava la piel con manzanilla y aplica arcilla dos veces a la semana. Si tienes la piel inflamada o enrojecida, aplica mascarilla de papaya para bajar la inflamación y evitar el picor, en caso de úlceras aplica cataplasma de aloe o sábila sobre la piel limpia y lava con agua de sal para cicatrizar, en urticarias evita la ropa con fibras sintéticas, escoge prendas de algodón y lava tu ropa con detergentes suaves, en picadores de insectos Usa ajo machacado encima de la zona afectada y deja allí hasta que pase la comezón. En caspa, lava tu cuero cabelludo y luego frota bien con una mezcla de limón y vinagre blanco. Frota muy bien por todos lados nuevamente, retira el exceso con una toalla y deja secar al natural o con secador tibio, no caliente. Cuando el picor es por alguna causa inofensiva, este por lo general desaparece al rascarse. Sin embargo, hay veces que los picores no se den tan fácil y la persona suele padecer comezón repetidas veces al día en un mismo lugar. Esto puede resultar muy incómodo y hasta perjudicial para la salud y el estado emocional de la persona, ya que puede ser muy estresante y causar mucha ansiedad. Espero que esta información le no haya podido ser de ayuda. Si es así, no olvides suscribirse y si necesita alguno de los remedios nombrados en el canal y no lo consigue en su ciudad, puede ir a la descripción del video en mi tienda online. Allí lo encontrará en diversas presentaciones y que pase un feliz y maravilloso día.